Lo que vas a hacer... Hazlo pronto. Esto es mi cuerpo Que por vosotros es dado Haced esto en memoria de mí Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre que por vosotros se derrama. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco.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 yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. He aquí y la hora viene. Sí, y ha venido ya En que seréis esparcidos cada uno a lo suyo Y me dejaréis solo Pero no estoy solo Porque el Padre está conmigo Estas cosas os he hablado para que en mí